Bueno, realmente yo no he podido ver el video, yo tengo que verlo. Recuerda usted que en la, el ayuntamiento, según la ley 176-07, tiene dos órganos. Uno, que se llama la sala capitular, que es el que aprueba todos los proyectos que con visión y misión tiene un alcalde para entonces eh, ellos eh, fiscalizarlo. Realmente, como órgano independiente pero que de manera transversal en lo que la visión y la administración están unidos, nosotros desconocemos el hecho, eh, vamos a ver de qué se trata, usted me está sorprendiendo, de manera que ojalá nosotros podamos verificar bien el detalle y ver si hay alguna persona que, que está eh, involucrada en esto.